Usted lo ha visto como yo. Para decidir quiénes mandan en el Poder Judicial y quiénes serán los que elijan importantes cargos en los más altos tribunales de la nación, se han reunido el presidente del gobierno y el presidente de la oposición. Dicen que están negociando quiénes serán los elegidos. Y ahora dígame, ¿cree usted que elegirán a los mejores o cree usted que elegirán a los de su cuerda? Cuando la principal razón para acceder a un cargo es gozar de la confianza del que nombra, el mérito cuenta poco. Ministros, directores generales, presidentes de tribunales superiores de justicia, consejeros, todos son cargos ocupados por personas de confianza del nombrante. No es de extrañar que todo vestigio de mérito sea ajena a ellas. Incluso cuando se conforman las listas electorales, quienes las redactan eligen antes candidatos de confianza del líder que candidatos de mérito. Ser representante de los españoles o dirigente es, pues, más una cuestión de gozar de la amistad del que designa que de estar preparado y haber hecho méritos para ocupar el cargo. Así pues, si desea usted que su hijo prospere y alcance cargos, no le hable del esfuerzo ni del mérito. Pídale, en cambio, que haga buenos e influyentes amigos, mándelo a un colegio caro, no porque en él se enseñe mejor que en uno público, sino porque si el colegio es lo suficientemente caro, sus amigos del mañana se contarán entre las familias más influyentes de su ciudad, región o país. En un país como este que les describo, el principio mafioso de a los míos con razón o sin ella, siempre estará por encima de cualquier otra consideración. Lo que diga el líder de nuestro partido será defendido a todo trance y lo que diga el líder contrario será atacado también, con razón, o sin ella. Y es por eso que vemos a los jóvenes militantes de los partidos entrenarse en el arte de aplaudir, alabar o festejar las invectivas del líder, por ramplonas que éstas sean, al tiempo que critican las opiniones de cualquier catedrático o premio Nobel si éstas contradicen a las de su líder. En nuestros partidos, en nuestros consejos profesionales, en los más altos cargos de nuestra administración, la verdadera cuota a pagar por quienes desean pertenecer y promocionarse es la de dimitir de su capacidad de pensar y adoptar como máxima de conducta la indisimulada alabanza del líder. Me pregunto cómo, en medio de este fangal de puñaladas, cabildeos y pasteleos entre los que mandan, para incluso repartirse órganos como el Consejo General del Poder Judicial, aún existe una población que cree en valores y en principios. Ideales, valores y principios que no reportarán nada bueno a sus defensores, pero que son los que hacen que todavía exista el sueño de que sea posible un futuro diferente.